Hola a todos, soy Álvaro Makergal y en este vídeo os voy a enseñar cómo he construido una estructura para un cliente usando de base estas piezas que habéis podido ver en mi Twitter. Básicamente y para poneros un poco en antecedentes, eh, un chico que se llama Matías me contactó porque necesitaba hacer una estructura. Eh, para sacar fotografías pero son unas fotografías un poco especiales él se dedica a hacer macrofotografía en museos eh, de tal forma que coge un cuadro de un museo hace un montón de fotografías de ese cuadro eh, esas fotografías se posprocesan y desde un navegador podemos ver pues por ejemplo el cuadro de las meninas en súper alta definición capturando todos los detalles y para eso él necesitaba una estructura que tuviera un carro que pudiera subir y bajar la cámara y un carro que pudiera mover la cámara de derecha a izquierda y que pudiera fijarlos en un sitio para ir sacando las fotos. Un poco con la idea de un futuro, poder llegar a motorizarlo y que la estructura hiciera las fotos de manera completamente automática. Así que nada, eh, quédate que empezamos. <música> estructura completamente definida eh, tuve, he tenido que desmontar eh, algunas tuercas de aquí para, para colocar unas placas una placa como esta que bueno no sé si aparece muy bien porque como es todo de color negro pues igual no se ve muy bien pero vamos tiene una placa aquí y después tiene esta otra placa aquí que son para colocar esta en concreto es para poner unas patas así en diagonal para ayudar a soportar un poco mejor la estructura y que no no se mueva mucho y estas que son para eh, poner unos perfiles así en horizontal y poder digamos eh, apoyar la estructura contra la pared para también un poco minimizar todo lo posible que la estructura se mueva una vez que esté montada en su sitio. Otra de las cosas que hemos tenido que modificar es esta placa. Hemos tenido que hacer estos dos agujeros a mayores para poder colocar aquí las excéntricas y que el carro se quede bien apretado. Como veis ahí, pues está bastante fijo y que es como nos interesa que, que se quede. Eh, voy a hacer lo mismo en estos carros porque estos son los que llevarían, los que irían en los extremos. Vale, o sea, este es el carro que me sube la cámara arriba y abajo y aquí vamos. Lo que vamos a hacer es meter un contrapeso para ayudar al, al movimiento de subida y bajada de, de la cámara, para que sea lo más, lo más suave posible y que cuando el, el cliente quiera dejar la cámara quieto, quieta en un sitio, pues que por al estar compensada en peso, pues que no se, no se mueva. Esto ya está montado de manera provisional. Como podéis ver, tengo aquí un cable que pasa por estas dos poleas que tengo aquí, una en el interior y otra en el exterior, y que va enganchado aquí el carro. Con lo cual ahora, pues simplemente deslizo esto arriba y abajo y el carro se queda ahí. Ya veis que tengo ahí sobre dos kilos y medio, más o menos, que es lo que debe pesar todo el conjunto de la viga y demás bueno tiene dos kilos y medio en cada lado más o menos eh, aunque esto después hay que añadirle más o menos en torno a unos 4 kilos de equipo de fotografía y como podéis ver pues lo podemos subir y bajar y se queda ahí estable en el sitio perfectamente también montamos estas piezas que son para, para poder apoyar la estructura contra la pared y así evitar un poco el cabeceo, aunque bueno, va a tener piezas tanto en este eje como ahí abajo cuando las utilice, porque hay veces que la pata esta delantera no la va a poder usar, con lo cual tendrá que plegarla y entonces podrá usar un tope aquí también en la parte frontal. Y un poco... Eh, usando un consejo que me dieron por Twitter vamos a añadir también una barra en horizontal ahí para hacer un poco más de refuerzo en el triángulo de los pies y que no se mueva nada y otra cosa que mola de la estructura es que eh, bueno podemos estirar estas patas un poco hasta la longitud que se quiera hasta un máximo creo que le hemos puesto de un metro sesenta de entre una punta y otra, aunque bueno, se va a poder, por ejemplo, hacer un, un triángulo aquí mucho más corto con respecto a este lado. O sea, al final, el recorrido total de la pata para un lado y para el otro van a ser un metro sesenta como máximo. he perdido el vídeo que tenía con la explicación de cómo funcionaba el tema de las patas y el triángulo y demás. Pero bueno, básicamente lo hago así con una foto para que veáis un poco los cambios que hemos hecho. Eh, básicamente lo principal que hemos cambiado es la pieza aquí de la base. Ya no es como la pieza original sino que tiene un hueco por la parte superior por la que desliza esta barra que veis aquí. Y se desliza, se puede deslizar hacia adelante y hacia atrás, ¿vale? Es decir, tiene holgura. Y a mayores hemos añadido estas piezas que veis en las esquinas. Que también la, la barra pues pasa, puede pasar a través con, con holgura. Pero a estas le hemos añadido u, unos tornillos con palometas para poder fijar todas. ¿vale? O sea, aquí no, la barra simplemente pasa por ahí, no, no hay manera de fijarla. Eh, y en los extremos sí que podemos eh, fijar la barra para cuando tengamos el triángulo en la posición que queramos que podamos fijarlo completamente y para poder jugar con todo el conjunto y mover eh, modificar los triángulos pues tendríamos que aflojar estos tornillos que tenemos aquí en las patas y también los tornillos, estas las palometas que tenemos por aquí, o sea, tendríamos que aflojar todo y con eso podríamos jugar con, con todo el conjunto. Eh, y aparte, como veis, pues hemos añadido esta otra barra que hay aquí, que es un poco para unir las dos columnas y asegurarnos de que toda la estructura, eh, cuando el carro sube y baja, pues que no, que no se mueve en la parte inferior. Bueno pues esto ha sido todo del montaje de esta estructura que como algunos me habéis preguntado pues es una estructura para hacer macro, macro fotografía de cuadros en museos para un cliente que nos ha llamado y bueno espero que os haya gustado si tenéis cualquier duda o alguna pregunta o lo que sea relacionada con la estructura o cómo lo hemos montado nos lo podéis dejar en los comentarios y os dejamos el desmontaje de la estructura que la tenemos que enviar mañana mismo Y nada, eh, si os ha gustado el vídeo dejadme un like y nos vemos en el siguiente ¡Adiós!